Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos en un nuevo video Y bueno chicos, hoy les voy a traer como una noticia informativa Ya que Toshi Toshi, para los que no conozcan a Toshi Pues, Dios, Dios, Dios El que no conozca a Toshi, bueno, eh, parecer El, ya se había pasado los bandos ¿no? Y al parecer como que lo... se lo volvió a pasar O sea, Dios, o sea Antes, Nadie... O sea, por decirlo así, no es que lo ofenda ¿vale? Nadie daba un peso por él, pero es que ahora como ven, ahora se pasó Cataclimps, ahora se pasó el doble cataclimps, que lo que es de trusta, o sea que son dos cataclings en un nivel y se lo pasó, o sea, Dios como, como mejoró Toshi en estos momentos y Dios se pasó dos veces y Dios, Dios, Dios, Dios. Y bueno chicos, otras cosas, otra cosa que les quería enseñar es que. Youtube y su, y su puta mierda de limpieza de suscriptores Que te quita suscriptores Y me ha quitado como 50 suscriptores o 60 Y es que no, por eso lloras Dios, es que son 60 suscriptores, o sea O sea, por favor íbamos eh, a llegar a las eh, 700, o sea, mil Pero que Dios, o sea, darme 50 suscriptores Es como, Dios Que hijo puta del Youtube ahí No Porque me cerraron el canal otra vez y, y no quiero eso, ¿vale? Y no quiero eso, así que no, no, no No voy a ofenderlo no voy a ofenderlo, así bueno chicos, eso es lo que les quería traer el día de hoy Ya que me ha parecido bastante interesante traer esta noticia de Toshi y bueno chicos yo sé sí, que es una, una noticia bastante cortica bastante cortica pero bueno hoy creo que voy a subir eh, tres videos o si no subo tres subo cuatro vale chicos subo cuatro videos y algo eh, igual bueno chicos ya saben pueden apoyarme voy a subir uno en cada, cada video o sea cuando ya ya pasen dos horas vamos que llega a dos horas el video que está subido ahorita pues voy a subir uno vale así que bueno no, nos vemos hasta el próxima, chicos adiós